La Unidad Móvil de la Defensoría Pública llegó a brindar atención gratuita a la cabecera principal del Cantón El Empalme, la Parroquia Guayas. La unidad cuenta con tres oficinas, asimismo tres abogados que estarán brindando asesoría legal gratuita a personas de bajos recursos económicos o que pertenezcan a grupos de atención prioritaria. Mencionan estar un mes recorriendo los cantones de la provincia Guayas. Son dos unidades móviles que recorren el país. El horario de atención es desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas. Un saludo a todos los del Cantón El Empalme y de la Parroquia Guayas, eh, que es nuestro primer punto de visita en esta actividad. La Defensoría Pública, eh, como parte de la función judicial, es eh, la institución que se dedica a dar el patrocinio y la asesoría a las personas que no tienen quizás los recursos o no tienen las posibilidades de tener un patrocinio particular, un abogado privado. En ese sentido eh, y en vista de la transformación que ha tenido la vida del Ecuador a raíz de la pandemia, del Ecuador y de todos los países, eh, se ha pensado y se ha hecho realidad eh, una idea que es la de llevar la atención de nuestros abogados a los territorios para evitar los traslados que deban hacer los ciudadanos hacia las oficinas. En este sentido, tenemos eh, dos unidades a nivel nacional que están recorriendo las provincias del país, llevando eh, la atención con tres abogados, unidades equipadas como la que está aquí detrás, eh, con tres oficinas, para darle cobertura y darle asesoría, como decía, pues a las personas que tengan algún tipo de problema, que siempre lo hay a nivel jurídico. Eh, eh, hoy es eh, el primer día en que hemos recibido la unidad que viene de otras provincias y vamos a estar alrededor de un mes y unos días más en la provincia del Guayas recorriendo diferentes cantones y parroquias. Abogado, ¿cuánto tiempo ya tienen brindando este servicio a todas las comunidades? Ya son algunos meses, eh, a partir del año 2021, eh, desde los eh, meses iniciales se ha comenzado a recorrer distintas provincias son dos unidades, como le digo, en este momento esta es la unidad 1, la unidad 2 se encuentra recorriendo otras provincias, en este caso de la sierra, y así hasta dar la vuelta a todo el Ecuador, que es la aspiración y la meta que vamos a cumplir. Bueno, es muy buena esta iniciativa ya que algunas personas carecen de recursos para buscar ayuda, ¿verdad?, en cuanto a estos temas. ¿Cuáles son los casos que atienden con mayor frecuencia? La mayoría de casos que tenemos actualmente y en todos los puntos que se coincide son casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Obviamente también casos índice? altísimo índice, lamentablemente, casos penales de distinto tipos de, de delitos y casos de niñez y adolescencia. En los últimos meses también se ha detectado, eh, ya viene de esto de, de un tiempo atrás, casos de movilidad humana y por eso hemos traído a una consultora experta en movilidad humana porque en cada cantón, en cada parroquia del Ecuador, ahora hay un alto índice de personas extranjeras que a veces están en situaciones irregulares y necesitan algún tipo de asesoría. ¿Cuál va a ser el horario de atención aquí en la parroquia La Guaya? Todas las parroquias y cantones hemos previsto una atención a partir de las 9 horas, 9 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, en los días que estemos según el cronograma. ¿Algún mensaje final? Sí, un llamado a la ciudadanía a que aproveche esta oportunidad. Eh, nuestros abogados son absolutamente gratuitos, eh, justamente esa es la función de la Defensoría Pública, entonces, para que se acerquen eh, con el, los problemas que tengan ¿no? y los documentos que tengan a la mano, con su cédula, copia de cédula, para de una vez, si el problema amerita y si hay la asesoría y se ve que es necesario ya intervenir a nivel judicial, nuestros abogados asuman ese patrocinio y ya el caso quede pues eh, con... El auspicio de la Defensoría Pública, sí, hasta su resolución, desde la demanda, si es que es de demandar o contestar una demanda, hasta la sentencia y resolución del mes. Bueno, agradecer primero a la invitación que hemos tenido y la coordinación que se ha logrado con los GAD municipales y justamente con los presidentes de las Juntas Parroquiales para poder hacer llegar los servicios legales de la defensa pública hacia las comunidades, hacia la localidad. Porque sabemos y entendemos que dentro de la dinámica local a veces resulta complejo poder llegar hacia el centro de la ciudad, por ejemplo, el centro del empalme, para poder tener acceso a una asesoría legal, una asesoría jurídica que sabemos que en la ruralidad puede ser incluso inaccesible en algún momento. Pero la Defensoría Pública mi función es ser consultora experta en el área de movilidad humana, es decir evidentemente tenemos un flujo migratorio sumamente fuerte del éxodo masivo de población venezolana y entendemos que en muchas posibilidades la población se encuentra acudiendo a localidades mucho más pequeñas para tratar, insertarse, para lograr trabajar, así que en ese sentido desde el convenio que se tiene en Defensoría Pública y ACNUR, estamos haciendo llegar los servicios legales también con este enfoque de movilidad humana. No así se deja de lado que la defensa pública como tal sigue brindando y permanece brindando un servicio amplio en acceso a justicia para población nacional. Pero evidentemente estamos tratando de vincular a la población no nacional en este acceso a la justicia. ¿Algún mensaje, mi amiga, para todos los ciudadanos que lo están viendo, los amigos cibernáuticas a través de nuestra señal al día? Bueno, en efecto que queda abierta la posibilidad de que puedan venir a poder tener esta asistencia legal que es totalmente gratuita, que justamente la, la razón de ser de la defensa pública es brindar este acceso a la justicia y acceso legal sin discrimen, sin ningún costo y sobre todo en principio de eh, poder hacer prevalecer los derechos de las personas que viven y residen en esta localidad. Ha sido, ha sido una expectativa muy buena porque, porque ahorita como estamos con, con esta epidemia tan fuerte que no tenemos de a dónde, y a veces que hay personas que necesitamos un, un defensor para cualquier problema. O que lo asesore. Sí, o, o que lo asesor y para mí, oiga... Sí, es buena la idea porque es principalmente una ayuda para el pueblo. Hoy día tenemos la presencia de la Defensoría Pública en base a un trabajo que se solicitó hace algún tiempo atrás. Tenemos la presencia del doctor Jonathan Banegas y un equipo importante de juristas que estarán eh, dando atención ciudadana referente a diversos tipos de procesos. La ciudadanía conoce que la Defensoría Pública... Es la institución que se encarga de velar por los derechos de los ciudadanos y sobre todo representarlos en caso de que no tengan un abogado que los represente. Conocemos que los derechos constitucionales dentro de la República del Ecuador mandan de que si tú eres procesado por algún tipo de acto, debes ser representado por un abogado. Y si no tienes un abogado, pues tendrás un abogado que te defienda, en este caso, regentado o pagado por el Estado. Y es aquí donde está presente ahora la Defensoría Pública, para poder dar ese contingente a nuestra comunidad. El día de hoy, como usted ha notado, tenemos la presencia de muchos ciudadanos que han venido a hacer consultas, así como también la atención de múltiples abogados. En estos momentos estamos casi terminando el día. El día de mañana vamos a continuar. Ellos se van a quedar permutando aquí en nuestra comunidad. Algunos lo van a hacer en el Cantón del Empalme y de esa manera hacer llegar a la ciudadanía lo que necesita. Porque realmente nosotros como gobierno Estamos para gestionar, gestionar en favor de la comunidad este tipo de instituciones que no solamente lo hacen en las grandes ciudades, sino que de las grandes ciudades vienen justamente a esta comunidad a hacer ese servicio que la ciudadanía requiere. La Defensoría Pública ofrece un servicio totalmente gratuito al servicio de la comunidad. El Estado provee ese servicio. Estamos a todos los cibernautas, no solamente de la parroquia Guaya, sino de los sectores colindantes con esta preciosa parroquia para que nos visiten y reciban esa atención en todo tipo de problema legal que ustedes tengan. Desde la parroquia Guayas, con cámaras de Ronald Vera, informó Lizmaire Rezabala.